Hola, en el vídeo anterior añadimos al camino de datos los componentes necesarios para ejecutar instrucciones lógicas y de carga almacenamiento. Pasemos ahora a incorporar la parte del camino de datos que permite leer las instrucciones del programa. Por cuestiones de diseño, vamos a disponer de una memoria de instrucciones, separada de la de datos, que solamente contiene el programa que estamos ejecutando tiene una entrada de dirección de 32 bits y proporciona en su salida una instrucción leída, también de 32 bits. Recordemos que el registro contador de programa PC contiene la dirección de memoria de la instrucción que nos toca ejecutar y que el valor de dicho registro debe actualizarse para que apunte a la siguiente instrucción del programa. Lo que haremos será colocar el contador de programa justo en la entrada de dirección de la memoria de instrucciones y también leeremos el valor del pc para llevarlo a un circuito sumador en el que se incrementa en un valor 4 fijo el resultado de pc más 4 se lleva de vuelta al pc recordad que solo se actualizará el valor del registro en el flanco activo debemos ahora fusionar el circuito del contador de programa con el que teníamos hasta ahora pero este paso es muy fácil basta con colocar el circuito del pc justo delante del banco de registros. La instrucción leída en la memoria de instrucciones es de 32 bits, de los cuales se extraerán de determinadas posiciones los índices de 5 bits que representan los registros que vamos a usar en el banco, o el inmediato de 16 bits de las instrucciones de carga almacenamiento. Es ahora el turno de incluir la instrucción de salto condicional BEC o salto condicionado A0. En esta instrucción se leen dos registros y se calcula si son iguales. En la práctica, esto significa que se llevan a la ALU para restarlos, aunque no se almacena el resultado. Si son iguales, su resta será nula, con lo que se activará el indicador de resultado cero. Esta señal se llevará a la unidad de control para indicarle que hay que realizar el salto. Por su lado, el cálculo del destino del salto se realiza de la siguiente manera. La instrucción tiene codificado un inmediato de 16 bits, que representa la distancia del salto respecto de la posición actual. Primero, este inmediato debe extenderse a 32 bits. Y por otro lado, para garantizar que estamos apuntando a una palabra, se multiplica por 4, o lo que es lo mismo, se desplaza 2 bits hacia la izquierda. Este valor se suma al del contador de programa, que para este momento ya vale PC más 4, ya que esta actualización de más 4 se realiza muy rápido al comienzo del ciclo de instrucción. El resultado de la suma es la dirección de la instrucción del destino del salto. ¿Cómo podemos añadir este nuevo circuito al que ya teníamos? Hasta ahora, el valor del PC se actualizaba a PC más 4 para apuntar a la siguiente instrucción. Con BEC, si se realiza el salto, el destino es la instrucción en la dirección PC más 4 más distancia del salto, mientras que si no se salta, la siguiente instrucción es la habitual, la que está en PC más 4. Para resolver este dilema, hemos colocado un nuevo multiplexor aquí, que recibe o bien PC más 4, o bien PC más 4 más distancia del salto. La señal de control de este multiplexor la denominaremos de momento como fuente PC. Por otra parte, ya hemos indicado anteriormente que todas las instrucciones aritmeticológicas de formato R comparten el mismo código de operación, que son los bits 31 a 26 de la instrucción, y se distinguen entre sí por el campo de función que son los bits 5 a 0 para facilitar el diseño de la unidad de control del procesador vamos a separarla en dos partes una de las cuales será específica para la ALU esta unidad de control de la ALU leerá los 6 bits menos significativos de la instrucción más 2 bits de control adicionales que denominaremos ALU-OP y que generará los 4 bits de ALU-OPERACIÓN que son los que indican a la ALU qué operación realizar. Luego volveremos sobre esto. Además, hemos hecho otro cambio en esta transparencia con este multiplexor de aquí. En particular, en una instrucción aritmético lógica, se extraen de la instrucción los bits 25 a 21 como registro de lectura 1, del 20 al 16 los del registro de lectura 2 y del 15 al 11 los del registro de escritura. Sin embargo, en una instrucción de carga, el registro en el que debemos escribir está codificado en las posiciones del 20 al 16, no del 15 al 11. Para poder seleccionar el registro de escritura adecuado, usaremos este multiplexor con señal de control registro destino. Habíamos dejado pendiente establecer el valor de la señal de control fuente PC, que elige entre la dirección PC o PC más 4 más distancia del salto para la instrucción siguiente. Por un lado, vamos a añadir una nueva señal de control salto condicional, que se activará solamente para la instrucción BEC. Con esta puerta AND, si se activa el indicador de resultado 0 y además salto condicional, entonces seleccionaremos la entrada 1 del multiplexor, correspondiente a realizar el salto condicional en caso contrario, la entrada 0, que sería el caso en el cual no hay que hacer ningún salto. Lo último que nos falta en nuestro camino de datos es incluir la parte del circuito que implementa la instrucción de salto incondicional J. Esta instrucción también afecta al PC, porque coloca en dicho registro la dirección de la instrucción destino del salto incondicional. En esta ocasión, esa dirección se calcula de manera diferente a BEC. Por un lado, en el formato J de instrucción hay un inmediato en los 26 bits menos significativos de la instrucción. Para garantizar que apuntan a una palabra, se multiplican por 4, o lo que es lo mismo, se desplazan 2 bits hacia la izquierda, con lo que ya tenemos 28 bits. Como las direcciones de memoria tienen 32 bits, nos faltan 4, que se toman prestados de los 4 bits superiores del contador de programa, del cual ya hemos calculado la actualización APC más 4. Esto hace un total de 32 bits como dirección destino. La cuestión es que tenemos que elegir entre dos valores como nuevo valor del contador de programa. El multiplexor que teníamos hasta ahora nos permite elegir entre el caso normal PC más 4 o el destino del salto condicional si estamos en la instrucción BEC. Ahora elegimos con un nuevo multiplexor entre el resultado de la elección anterior y la del destino de la instrucción J. Reservaremos la señal de control fuente PC para este nuevo multiplexor y dejaremos sin nombre la señal del multiplexor anterior ya que no nos va a hacer falta. Y ya, si dibujamos de manera explícita la unidad de control, que es la parte del circuito que lee el código de operación ubicado en los 6 bits más significativos de la instrucción y genera todas las señales de control que hemos ido añadiendo en este recorrido, tendremos la versión definitiva del camino de datos uniciclo del procesador MIPS. En esta última diapositiva tenéis el listado de todas las señales de control de nuestro camino de datos. Todas ellas son señales de un bit, excepto al WAP, que es de dos bits. Se muestran también el efecto que producen cuando están inactivas, es decir, cuando valen cero, y cuando están activas, es decir, cuando valen 1. En los próximos vídeos comprobaremos paso a paso cómo funciona este circuito para la ejecución de cada una de las instrucciones que hemos seleccionado para nuestro repertorio reducido. Muchas gracias por vuestra atención.